buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Tora y aquí les traigo un vídeo que debería de haber sido de los primeros en subirse donde tengo mis Friends Codes, mis códigos de amigos en este caso vamos a abrirlo, este es el número del código de mi capturadora de la Nintendo 3DS y este el de la Nintendo 2DS lo voy a dejar aquí arriba a la izquierda como pueden ver y nada, no tienen más que agregarme, ¿de acuerdo? Me pueden agregar como Anto, como Sleepy Pintora, como quieran. Pues nada, es un vídeo muy muy muy corto, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete aquí abajo, ¿de acuerdo? Por cierto, deja tu código de amigo si quieres que te agregue. Y me dices, mi código de amigo es tal, y yo te agrego, ¿vale? Pues nada, ¡adiós!